tres dichos de mi abuela y de la tuya un libro que te transportará a diferentes parajes históricos donde se acuñaron ratificaron o reinventaron diversas sentencias dichos y refranes frases célebres citas notables al lector diligente y acucioso le caerá como anillo al dedo justamente para él el leyente afanoso disfrutará sumergirse en los tres dichos de mi abuela y de la tuya. Un escrito con una estructura narrativa muy singular que lo distingue de los tradicionales glosarios y compilaciones llanas y rústicas de dichos y refranes. Esta peculiar obra literaria es todo un cóctel de célebres frases y sentencias que surgieron en el devenir histórico y en la vivencia de famosos personajes. Relatos del ámbito artístico, musical, poético, literario, científico, tecnológico, armoniosamente articulados con los tres dichos de mi abuela y de la tuya.